El tema sigue candente. Donald Trump evaluó en las últimas semanas la posibilidad de otorgarse un indulto a sí mismo. El mandatario saliente lo ha insinuado frente a colaboradores y asesores legales. Algo que causa inquietud y que no está claro es si lo había discutido después de alentar a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, al que algunos de ellos irrumpieron. Donald Trump, presidente estadounidense, ha insinuado a sus colaboradores que tiene intenciones de otorgarse a un indulto a sí mismo en vísperas de entregar la presidencia. Según dos personas con conocimiento de las discusiones, la medida implicaría un uso de los poderes presidenciales extraordinario e inexplorado de la historia de Estados Unidos. Después de varias conversaciones, después del día de las elecciones, aún ha comentado a sus asesores que considera la posibilidad de otorgarse un perdón y en otras instancias ha preguntado si debería hacerlo y qué impacto político y legal tendría en él. Después de los acontecimientos, según dos personas, no estaba claro si ha tocado el tema luego de que incitara a sus seguidores el miércoles a irrumpir el Capitolio en un ataque de turba. El presidente saliente ha mostrado que su interés en perdonarse a sí mismo va más allá de reflexiones ociosas, lo viene insistiendo hace mucho tiempo, como bien lo sabemos, y es que tiene el poder de perdonarse a sí mismo y típicamente cuando sondea a sus asesores en síntomas de que prepara a avanzar con sus intenciones o es lo que demuestra sigue convencido de quienes perciben el poder como unos enemigos que utilizarán las palancas legales para atacarlo cuando abandone el cargo esto hasta la época no ha existido de que un presidente estadounidense se haya otorgado a sí mismo un perdón por lo cual la legitimidad de un posible acto de autoclemencia jamás ha sido puesta a prueba en el sistema legal aunque los expertos legales no están de acuerdo en si la corte lo reconocería pero sí concuerdan en que un autoperdón presidencial crearía un peligroso nuevo precedente para que los presidentes declaren unilateralmente que se encuentran por encima de la ley. Y eso es sumamente contradictorio, porque asimismo se protegen de tener que responder por los crímenes que hayan cometido en el cargo. A partir de ahí podemos ver cierto parecido con cualquier gobierno dictatorial, como es el caso de Nicolás, que lo hablamos tanto o de cualquier otro socialista radical. Esto aparte de ser contradictorio generaría confusión. No sabemos quién está más loco, si Nicolás o Tom. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentario. Aquí surgen varias preguntas y son las siguientes. ¿Por qué Trump ha considerado una variedad de perdones preventivos para su familia, entre ellos sus tres hijos mayores Donald Tom, Eric Tom y Ivanska Tom? su yerno y asesor senior de la Casa Blanca, Jared Kushner, y para sus aliados cercanos como lo es Ruth Giuliani, que es su abogado personal. Trump ha expresado gran preocupación a sus consejeros de que el Departamento de Justicia de Biden pudiera investigarlos a todos ellos. No olvidemos que en términos de política no se respeta nada ni nadie, además se si hablen de lo que sea. ¿De qué tendrá tanto miedo Trump que le descubren? El presidente saliente Donald Trump quien ha contado a sus asesores que le complacen mucho tener el poder de otorgar clemencia, durante las semanas ha solicitado a sus ayudantes y aliados que le sugieran a quién perdonar. Fuera de eso, ha ofrecido perdones preventivos a consejeros y funcionarios de su gobierno. Muchos de ellos se han sorprendido porque no consideraban encontrarse en riesgo legal y creyeron que aceptar el ofrecimiento sería visto como una admisión de culpabilidad, según las dos personas. Algo que sabemos y que está bien claro es que los perdones presidenciales solo se aplican en casos de leyes federales y no proteger de un enjuiciado investigador por crímenes estatales. Un perdón serviría en contra de cargos que podrían presentarlos por los fiscales que investigan las finanzas de la organización de Trump en Manhattan. Por eso las discusiones de Trump y sus asesores sobre el tema de un perdón para el presidente surgieron antes de que el fin de semana se presionara a funcionarios del estado de Georgia para que le ayudasen a cambiar los resultados de las elecciones presidenciales y que también incitaron a una turba que luego atajó al Capitolio el miércoles. Los aliados de Trump creen que ambos episodios exponen aún más a Trump haberse involucrado en un proceso penal. El miércoles pasado, cuando los asesores instaron a Trump a que emitiera una condena enérgica y el rechazo a ese consejo, el abogado de la Casa Blanca, Pat Sipon, advirtió a Tom que podría quedar legalmente vulnerable por los disturbios, dado que de antemano fue el mismo quien había instado a sus partidarios a marchar al Capitolio y a luchar. Según personas informadas sobre la conversación, a los asesores de la Casa Blanca les pareció que Trump disfrutaba viendo las escenas que transmitían en televisión. Es más, fuera de eso, no queda claro el alcance que puede tener el riesgo de los sometimientos a procesos penales de Trump. Por eso el exfiscal estatal Robert Mueller identificó en 10 ocasiones en las que Trump puede haber obstaculizado la justicia, pero no dijo si el presidente había quebrantado la ley e invocó restricciones legales y de hecho que obstaculizan que se juzguen a un presidente en funciones. Funcionarios del Departamento de Justicia y expertos legales dijeron que varios de esos actos deberían ameritar un procedimiento judicial. Fiscales federales de Nueva York en 2018 nombraron a Trump como conspirador en un esquema de financiación ilegal de compañía. Todo esto incurre en que es un tema como principio, pero sin fin a los indultos que pueden ser o específicamente diseñado. Los abogados defensores en caso del cuello blanco dijeron que Trump se beneficiaría más a citar crímenes específicos si se perdonara a sí mismo. Por eso los detalles podrían ser políticamente perjudiciales a sugerir que reconocería haber cometido esos crímenes. Pero si nos adentramos más al tema... Un perdón presidencial autoconcedido complicaría ya la tensa cuestión que enfrenta el Departamento de Justicia de Biden sobre si investigar y eventualmente enjuiciar a Trump. Por eso los demócratas y funcionarios del Departamento de Justicia aseguran que si Trump se perdonará a sí mismo y el Departamento de Justicia evitase procesar a Trump, estaría mandando un inquietante mensaje a los estadounidenses sobre el Estado de Derecho en el país y a los futuros presidente sobre la posibilidad de burlar la ley. Ahora miremos bien, el Departamento de Justicia de Biden no querrá acceder al autoperdón de Trump, que implica que el presidente está literalmente por encima de la ley federal, según Jack Goldsmith, profesor de Derecho en Harvard y ex alto funcionario del Departamento de Justicia en el gobierno de George Bush. Porque si miramos bien, un autoperdón estaría alineado con el uso sin precedentes que Trump ha hecho del poder de clemencia. Los autores de constitución otorgaron a la figura del presidente casi total autoridad para perdonar crímenes federales y posicionarlos hacia el jefe del poder ejecutivo como un contrapeso del poder judicial y también para intervenir en el sistema de justicia y mostrar misericordia y gracia a los oprimidos. Desde ahí el presidente saliente Donald Trump ha desdeñado el proceso formal establecido por el Departamento de Justicia para asegurar que los perdones que se otorguen de manera justa. En cambio ha usado su poder de clemencia como ningún otro presidente para favorecer a sus aliados, socobar a sus rivales y beneficiar a su agenda política. Por eso los 94 perdones y conmutaciones de pena que Trump ha otorgado, el 89% estuvieron destinados a personas que tienen vínculos personales con él y que además lo ayudaron políticamente o cuyos casos impactaron, según un conteo llevado a cabo por Goldsmith. Ahora si nos retrocedemos en el tiempo, el único presidente que recibió un indulto fue Richard Nixon. Un mes después de que Nixon dejó la presidencia, donde su ex vicepresidente Gerald Ford lo perdonó por todos los crímenes que cometió en el cargo. Para ese entonces la medida fue ampliamente criticada por permitir que la presidencia estuviera por encima de la ley, algo que no se puede permitir. Por eso los partidarios de Ford culparon al indulto de su derrota en las elecciones dos años después, aunque en última instancia el indulto llegó a ser visto como un movimiento que ayudó al país a pasar a la página tras el caso de Watergate. A lo largo de su presidencia, Toma ha sostenido que dispone de la autoridad para perdonarse a sí mismo y discutió esa posibilidad por primera vez con sus asistentes. Incluso durante su primer año en el cargo, en estas conversaciones empezaron los vínculos de su campaña con Rusia, que estaban bajo el escrutinio de investigaciones que intentaban determinar si había obstruido a la justicia. Pasando a segunda noticia... Otro que se manifestó fue el Reino Unido, quien aseguró que mantendrá su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ahora es solitario y la primera vez que se ha presentado el gobierno británico ya fuera de la Unión Europea, el cual ha demostrado su posición al respecto del líder de la oposición de Venezuela y anunció su reconocimiento a la legítima Asamblea Nacional. Una vez más lo hicieron saber que el gobierno del Reino Unido seguirá reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela puesto que no ha validez a las elecciones parlamentarias del pasado diciembre organizadas por el gobierno dictatorial de Nicolás por considerarlas fraudulentas, marcadas por una enorme abstención de las que salió una vez la Asamblea Nacional Chavista presidida ahora por Jorge Rodríguez El Reino Unido ya fuera de la Unión Europea demostrando su posición respecto a Juan Guaidó anunció el reconocimiento a la legítima Asamblea y al líder opositor como presidente encargado de Venezuela Apegándose a su pensamiento democrático, el Reino Unido sigue una vez más reconociendo a la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015 y a su presidente Juan Guaidó como presidente interino, dado que las elecciones legislativas de diciembre no fueron ni libres ni creíbles. Fueron las palabras del ministro de exterior británico Dominic Rapp. En rueda de prensa, el jefe de la diplomacia británica dijo que Pedimos a todos los líderes de Venezuela que apoyen a la restauración de la democracia. Aparte de más de 20 países que siguen apoyando a Juan Guaidó y a la asamblea elegida en el 2015, la postura adoptada por Londres coincide con la marcada también por Washington, ya que Estados Unidos fue el primer país a reconocer a Guaidó después de que en enero de 2019 este se juramentara como el presidente encargado en calidad de titular de la Asamblea Nacional para evitar el vacío, puesto que Nicolás estaba usurpando el poder tras unas elecciones no reconocidas internacionalmente. Esto la verdad es inaudito y antidemocrático, por eso la Unión Europea lamenta profundamente que la Asamblea Nacional asumiera su mandato el 5 de enero sobre la base de estas elecciones no democráticas, así lo manifestó el bloque tras un comunicado. Hubo muchas inconsistencias, la falta de pluralismo político y la forma en que se planificaron y ejecutaron las elecciones, además de la descalificación de los líderes de oposición. Por eso y por muchas más anomalías no permitimos que la Unión Europea reconozca este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, ni permiten que su resultado sea considerado representativo de la voluntad democrática del pueblo venezolano. Así lo termino de detallar. Y bueno amigos, esto ha sido todo el día de hoy, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, también compartirlo con todos sus amigos y en una próxima oportunidad estaremos trayéndoles muchas más noticias. Chao, chao.